Bueno, en primer lugar agradeceros que estáis en esta convocatoria de prensa que hemos convocado desde el grupo de Izquierda Unida para bueno pues hacer un pequeño, no un gran balance, sino un pequeño balance por áreas, de las áreas que eh, llevamos y desarrollamos desde nuestro grupo y hacer como digo, bueno, pues un pequeño balance fundamentalmente del último año, no de los tres años, sino de los avances más significativos que ha habido en la área y bueno, también eh, ver algunas cuestiones que todavía nos quedan por desarrollar en este año, como es normal, como siempre que se hacen cosas, pues uh -huh. elementos de gestión que tenemos que mejorar y que tenemos que avanzar en el 2018, incluido el 2019, como sabéis ya, pues año electoral, no solo de las municipales, sino de, de más cosas. Eh, bueno, nosotros teníamos cinco ejes programáticos, que eran el desarrollo de los ejes programáticos es ni más ni menos que el modelo de ciudad que Izquierda Unida planteó en su programa y que luego pactó en unas 51 medidas, con, tanto con el Partido Socialista como con Ganemos, y que nos permitió pues, desarrollar un gobierno progresista que cambiaba radicalmente el timón del barco de los cuatro años anteriores de, del ex alcalde y ex no sé qué llamar, eh, José Antonio Nieto y eh, que en este momento bueno, pues, nos permite ver con otra perspectiva, como digo, ese modelo de ciudad que se había gestionado durante los últimos cuatro años. Nosotros hemos puesto en valor bueno, pues desde los espacios públicos la generación de empleo, un modelo y además un tipo de empleo, una gestión mucho más eficiente, la recuperación de la participación ciudadana. ...las políticas que suponen tener a las personas en el centro... ...y un modelo con un, de una ciudad con una sostenibilidad medioambiental, ambiental importante. Esos son los cinco grandes retos que nosotros teníamos como modelo de ciudad... ...y que, bueno, pues en cada acción política que nosotros y nosotras desarrollamos... ...pues lo vamos, lo vamos gestionando. Eh, yo voy a empezar desde el punto de vista... Eh, ...voy a hablar de mis tres áreas de manera muy breve... De, de, un turismo, de urbanismo y de Sadeco respectivamente. Desde el punto de vista turístico... ...bueno pues estamos viviendo un tiempo de cambio... ¿no? Eh, ...cambios importantes en los modelos de gestión... ...que no tienen nada que ver con la exclusividad de Córdoba... ...sino con eh, bueno, pues diferentes cambios que está habiendo... ...desde el punto de vista de las diferentes fórmulas... Eh, ...de gestión turística, fundamentalmente del ámbito empresarial y público... ...que nos están permitiendo bueno pues ver los diferentes desarrollos que se están dando. El hecho de participar y presidir la Ciudad Patrimonio de la Humanidad... ...también nos hace bueno, pues comparar y ver cómo hay muchos elementos comunes en esa gestión. Desde la gestión propia del Ayuntamiento de Córdoba hay que decir que bueno ya está a pleno rendimiento... ...prácticamente el Instituto Municipal de Turismo, que ha supuesto la democratización... ...de la gestión turística, porque tiene un órgano consultivo... ...que nos está permitiendo ver desde todas las perspectivas... ...que puede tener una ciudad... ...pues todo lo que tiene que ver con el modelo de gestión turística. Eh, hemos ya puesto en valor... ...y ya centrado nuevos mmm, paquetes turísticos... ...que se han desarrollado durante este año... ...y que nos han dado, pues la verdad, bastantes alegrías... ...como son el Otoño del Caballo... ...lo que fue y lo que va a ser esta edición de Flora... Eh, ...Río Mundi, el Festival de las Callejas o Calendas... ...que es la parte romana que nos faltaba de las cuatro culturas, desde la proyección eh, turístico y cultural y que la verdad estamos muy contentos en su conjunto que evidentemente de todas tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir eh, ampliando las perspectivas de futuro. Desde el punto de vista de la restauración del patrimonio en el turismo, en cinco días aproximadamente, diez días, vamos a iniciar la eh, puesta en valor y... ...apertura del templo romano para hacerlo visitable en una obra que va a cambiar también un poco la idiosincrasia del patrimonio y del modelo turístico... ...porque vamos a incorporar un elemento de la época romana a, digamos, a la gestión turística propiamente, propiamente dicha... ...el convento Regina y la torre de la Inquisición que van a ser las tres grandes obras que vienen derivadas del plan turístico de grandes ciudades... ...que se van a poner en valor en este año. ¿no? Y luego, bueno, hay un eh, importante debate... ...que tampoco es exclusivo de Córdoba... ...pero que en Córdoba eh, queremos dar lo que se está dando... ...y que estamos tomando medidas al respecto... ...que es la gestión de nuestro casco histórico. Todo lo que tiene que ver con el modelo de gestión... ...del casco histórico, que, eh, bueno, de la cual depende... Eh, ...la gentrificación y la turificación que se está dando... Eh, ...en nuestra ciudad y en otras muchísimas ciudades... Eh, ...que son, desde el punto de vista turístico... ...bueno, pues, por decirlo de alguna manera, importantes, ¿no? ...donde la cuestión eh, económica de la dependencia del turismo de una ciudad... ...es importante, pues, estamos en ese debate con la ciudadanía... ...y con todos los actores y con todas las actrices que participan. Desde el punto de vista del urbanismo, bueno, pues, yo creo que el 2000... ...este mandato, y sobre todo este año de atrás, y el que entra... ...es un mandato donde, por fin, bueno, pues, proyectos históricos de la ciudad... ...que han supuesto muchísimos años de gestión... ...por fin se concreta, como son, eh, bueno, pues la, eh, la avenida de Trasierra... ...y la avenida Barcelona, esos dos grandes tacones que quedaban por terminar... ...y que también determinaban parte del modelo urbanístico de esos dos distritos... ...pues por fin lo hemos llevado a cabo. Eh, el Parque del Canal, que como sabéis en una magnífica gestión del anterior gobierno... ...de José Antonio Nieto, se le regaló al presidente del Córdoba... ...en uno de los que iba ex-presidente del Córdoba, es que ahora hay tantos ex ex presidente de Córdoba que eh, bueno, lo que iba a suponer uno de los pelotazos urbanísticos más mm, surrealistas de la historia de nuestra ciudad pues por fin vamos a tener un parque público donde todos y todas bueno, pues podamos disfrutar de, ese, de esa instalación pública hemos iniciado el parque de Levante o la parte de, tan importante de la Ronda Norte que es, eh, depende del Ayuntamiento de Córdoba que es una inversión además de unos 10 millones de euros que ya está en la fase final de licitación. Eh, por lo tanto, bueno, pues son proyectos importantes que se han eh, llevado a cabo eh, y, que, y que ya están empezados en eh, la mayoría y que, bueno, pues para nosotros y para nosotras forman parte de ese modelo de ciudad sostenible y de equilibrio entre barrios, que junto con mi barrio es Córdoba, que es la pata que ahora explicará Amparo, pues hace un modelo de ciudad diferente. La reforma de la LOA, importantísima en este 2017-2018, eh, la modificación de la ley, gracias a la lectura única en el Parlamento de Andalucía, desde el impulso de Izquierda Unida, y con, el, bueno, pues con la suerte de que hayamos contado con que todos los parlamentarios y parlamentarias eh, .hayan aceptado esta modificación de la logua que miraba hacia Córdoba que permite dar luz y agua a muchísimas parcelaciones. Eh, .que están dentro del Plan General de Ordenación Urbana. .o debates como. El, .la gestión. .del espacio público. .del punto de vista de los veladores. .que como sabéis. .bueno, pues por suerte. .y por trabajo que se ha hecho por todas las partes, tanto el Consejo del Movimiento y Ciudadano. ...como eh, los empresarios de la hostelería. .como el Ayuntamiento. .bueno, pues todos los acuerdos se están llevando por unanimidad en esa mesa de veladores, y hoy podemos decir que tenemos la ciudad mucho más ordenada, eh, que tenemos a los que incumplen, pues, eh, bastante más señalados, y desde luego eh, la defensa de aquellos que cumplen, que cumplen con, con sus impuestos, que cumplen con la ley que regula el espacio público, pues, hemos dado pasos importantísimos. Ahora tenemos que acometer cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, con la contaminación visual de todo nuestro casco histórico, porque es parte del modelo de gestión del casco, y también tendremos elementos ahí importantes de debate. Y voy terminando, que Alba no me mire mal. Eh, eh, desde el punto de vista de, eh, de la gestión de las empresas públicas, yo creo que tenemos que poner muy en valor las dos que nosotros gestionamos, no tanto Lincorsa como Sadeco. Yo voy a hablar de Sadeco porque, de luego, si hay algo que no ha dado alegría desde la gestión de la izquierda, eh, esta empresa pública que tiene unos enormes, datos positivos tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la generación de la generación de empleo ¿no? estamos hablando que los planes de empleo la bolsa de trabajo y el total de inversiones que se han hecho en la empresa en los últimos tres años pues hoy bueno pues nos permite decir que ha eh, habido muchísima casi mil y pico contrataciones en la empresa. Son muchas contrataciones que se han hecho desde el punto de vista de los planes de empleo que hacemos con otras administraciones. La propia bolsa de trabajo de Sadeco, que como sabéis, bueno, pues hicimos una nueva bolsa de trabajo que nos ha permitido ir rotando hasta ya en varias ocasiones a las 400 compañeras y compañeros que están en la empresa, más el personal fijo que hemos conseguido, bueno, pues incorporar incorporar a la misma, ¿no? eh, Además de todo eso, bueno, pues la cantidad de millones de euros de inversión que ya se llevan hecho en inversiones propias en el centro de en el centro de reciclado en el y en el, lo que comúnmente llamamos como el vertedero que tiene como sabéis el centro de reciclaje que ha tenido una inversión importante de ampliación eh, que ya os la enseñaremos este verano o las inversiones que hemos hecho en maquinaria y en bueno pues en eficacia y eficiencia de la propia empresa por lo tanto bueno pues nos sentimos y yo quiero felicitar a, a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa eh, por el magnífico trabajo que han hecho. También, por supuesto, a todos los funcionarios y funcionarias que trabajan en nuestra área, en la que corresponden a la mía, en urbanismo y en turismo también, pero desde luego eh, el impulso que se le ha dado a esta empresa, que estaba a pique de ser privatizada, estaba ya en el margen. Bueno, pues hoy podemos decir que para los próximos 20, 25, 30 años, Va a ser casi imposible hacer esa gestión por la recapitalización que ha habido de la misma en estos en estos tres años. ¿no? Os recuerdo que a esta empresa se le cambió hasta el color de histórico que ha tenido naranja por algunos colores muy similares a los que algunas empresas privadas multinacionales eh, de gestión de residuos tienen en otras ciudades, ¿no? para que se notara menos vamos, que, que la habían regalado. Y, y bueno, pues eh, hoy eso ya prácticamente es inviable, imposible por muchos gobiernos ...de derechas que esperemos que no lleguen bien... ...empezando por donde Pedro ha terminado... Eh, ...quisiera destacar que efectivamente... ...nos sentimos orgullosos... ...y orgullosas de la empresa pública de Córdoba... ...es eh, una seña de identidad de esta ciudad... ...esa apuesta por lo público... ...y por la empresa 100% eh, municipal... ...y por lo que se refiere a la política de vivienda... ...en Bincosa estamos más que satisfechas y satisfechos... ...de las medidas impulsadas dentro de nuestro programa... ...que han supuesto en todo caso situarnos a la cabeza en materia de, de innovación social... ...y convertirnos en referencia de las políticas de vivienda en el ámbito municipal. De eh, esta innovación destacamos que fuimos la primera ciudad eh, que legalmente renunció a la medida de, de desahucio por impago... ...y pusimos <risa> alternativas encima de la mesa para las personas inquilinas que estaban sufriendo las consecuencias de la crisis. Pusimos la mirada en el fenómeno de la pobreza energética asociada a la vivienda digna y por otro lado hemos sido también eh, en términos comparativos la ciudad que más vivienda protegida está promoviendo en todo el Estado. Acabamos de anunciar la puesta en marcha de los proyectos de 308 viviendas más las 118 de Samanarro y creemos que es eh, una diferencia notable con otras ciudades. Por otra parte, nuestro programa de ayuda al alquiler ha sido ejemplo en eh, todas las ciudades del país y ese ejemplo incluso para el propio Partido Popular, que aquí lo critica pero lo ensalza en el Parlamento de Andalucía. Nuestro programa de ayuda al alquiler ha sido una experiencia pionera y exitosa, que ha sido la palanca para que Córdoba lidere a distancia el descenso de desahucios en todo el país. Y, asimismo, hemos planteado otras iniciativas que eh, sirvan para aumentar la alternativa de vivienda para los sectores más desfavorecidos, entre ellas los acuerdos con entidades financieras para la cesión de vivienda y el, el próximo jueves se firma un nuevo convenio en tal sentido, el programa de permuta, la adquisición de viviendas vacías de segunda mano para destinarla al alquiler social, el registro de ofertantes, el programa de microcréditos para rehabilitación de casas vacías para el alquiler y el impulso a través del foro por la covivienda de cooperativas habitacionales en cesión de uso como una nueva forma de tenencia distinta a la propiedad y el alquiler. Eh, con esto ponemos de manifiesto que otras políticas de vivienda son posibles, que las estamos poniendo en marcha aquí y que las estamos reclamando en el ámbito estatal y autonómico, con propuestas nítidas y claras que han tenido su reflejo tanto en la declaración de Córdoba como eh, en las mociones que sobre política de vivienda andaluza o estatal hemos llevado al Pleno. Eh, todo ello en el marco de una política fiscal eh, muy distinta a la que venía ejerciéndose en los últimos cuatro años. Yo quisiera empezar señalando eh, el éxito que supone que esta ciudad tenga eh, tres presupuestos aprobados, de tres, eh, en una situación de dificultad que comparte con otras muchas ciudades de España, pero que no ha supuesto un obstáculo para esa eh, ...política presupuestaria... ...que, eh, y esto quiero ponerlo especialmente en valor... ...ha dejado de ser un impedimento y una noticia... ...para ser el instrumento y el soporte... ...para el desarrollo de las 51 medidas... ...para el desarrollo de las políticas... ...que se incluían en esas 51 medidas. Hemos pasado de la cultura presupuestaria... ...del menoscabo de derechos... ...y de las limitaciones propias del Partido Popular a una cultura presupuestaria de posibilidades y, sobre todo, de garantía de los derechos sociales. Y desde el punto de vista de la recaudación, nuestras ordenanzas fiscales se han situado no solo para garantizar la eficiencia de los recursos, sino también para eh, el desarrollo de políticas sectoriales concretas. Y pongo como ejemplo la lucha contra el cambio climático y el autoconsumo energético. Hemos dado, además, un paso fundamental para la transparencia democrática en materia de beneficios fiscales, siendo el único ayuntamiento, por incluso yendo más allá eh, de lo que hace eh, la comunidad autónoma, en elaborar una memoria de beneficios fiscales que se sitúe al servicio de la ciudadanía que más lo necesita. Y la suficiencia presupuestaria que se garantizado mediante esa eh, obtención de recursos, mediante esa eficiencia eh, presupuestaria, eh, tiene su traducción, eh, ese esfuerzo inversor también, en las inversiones financieramente sostenibles. Eh, nos hemos incorporado a esos ayuntamientos que reinvierten el superávit fruto de, de esas liquidaciones eh, presupuestarias. ...en superávit que marcan la, la legislación eh, del Partido Popular... ...en eh, inversiones ya ejecutadas, las del 2016... ...y pendientes de concreción, las del 2017... ...todo ello también recogiendo dinámicas participativas... ...porque si algo ha caracterizado también la participación ciudadana... ...es que eh, se ha recuperado la transversalidad de la participación... Eh, diseñamos la política de participación conjuntamente con la ciudadanía. Empezamos haciéndolo así con las jornadas de participación ciudadana, que fueron un hito eh, en la política de participación y todo ello desde la cercanía, no solo en, en cuestión... ...de cercanía política, de desarrollo de los órganos de participación ciudadana... ...de impulso de las juntas municipales de distrito... ...sino también desde la cercanía del espacio físico... ...al eh, trasladar los servicios centrales de participación a, eh, a Lepanto... ...y eh, la reapertura de la escuela de participación ciudadana. Debemos destacar también la recuperación de espacio público... ...al igual que hacía mi compañero Pedro... Eh, ...una recuperación de espacio público... ...que pasa por ese, esa escuela de participación ciudadana... ...cerrada, ninguneada y absolutamente desaprovechada... ...que vuelve con fuerza... ...y que ha supuesto eh, más de 150 actividades... ...en las que han participado 4.344 personas... ...y asimismo hemos eh, eh, colaborado... ...con creo todas las áreas del ayuntamiento... Hemos tenido eh, procesos y desarrollado iniciativas en coordinación con otras delegaciones municipales, como son la de Mi Barrio Córdoba, participación en el Plan de Rescate a la Ciudadanía y en la Estrategia de Zonas Desfavorecidas, Sadeco en tu Barrio, Semana Europea de la Movilidad 2017, Pacto de Milán, ...comisión sobre problemática del casco histórico... ...plan de adaptación al cambio climático... ...y eh, en, recientemente hemos participado también... ...en el proceso para el cambio de nombre de las calles... ...afectadas por eh, la ley de memoria democrática... ...hemos apoyado e impulsado iniciativas ciudadanas... ...como el Enmujecer Fest... ...como Mujeres Tejiendo la Paz... ...o la jornada del Banco de Tiempo en Córdoba... Y hemos acuñado e iniciado el desarrollo de la marca Democracia Presupuestaria, que supone también un hito en las políticas presupuestarias que recogen, asimismo, la participación en esta materia, tomando como base esa transversalidad de la participación. Eh, como ya he dicho, hemos recuperado redes internacionales, pero también hemos recuperado redes nacionales y hoy día somos parte de la comisión gestora de ruta sur y eh, por supuesto teniendo en cuenta todas las necesidades de la participación y de la recuperación de espacios públicos con un interés especial en centros cívicos municipales. También la Delegación de Salud viene trabajando de manera transversal a través del programa Estaciones Saludables, que ya conocéis, y eh, se ha mantenido la colaboración asimismo con los centros de adultos de eh, Levante, Fuensanta y Alcolea. Estamos trabajando para la adhesión a la estrategia de promoción de la salud y se mantiene nuestra participación en la red de ciudades saludables de la FEM. Eh, en fin… Esto es, creo, un hito también para la participación ciudadana, un hito para esa transversalidad necesaria de las diferentes delegaciones y siempre en colaboración con quienes más lo requieren. Le dejo la palabra a mi compañero Juan. Desde la Delegación de Servicios Sociales, bueno, hacemos un balance positivo, aunque evidentemente no podemos estar del todo satisfechos de, de esta de esto de venir de estos, de estos años. Mientras que haya una persona en riesgo de exclusión social, mientras eh, estén en riesgo los suministros básicos para un, una ciudadana de Córdoba, esta delegación no va a estar del todo contenta. Entonces, eh, bajo esa premisa de exigencia, de máxima exigencia, eh, nuestra delegación sí valora positivamente este Gobierno, este Gobierno que pone en el centro a las personas. ¿eh? Hemos pasado de un Gobierno donde se le dejaba a un lado a las personas más vulnerables y hemos, hemos tenido un gobierno estos tres años donde hemos intentado poner todas nuestras políticas, todos los recursos para el bienestar y la política de cuidado a las a la personas. Eso eso se traduce en, la, en el primer la primera herramienta que pusimos ahí fue la ayuda de emergencia, tanto familiares como individuales, teniendo bueno pasando este último año… Por, en ayudas de emergencia individuales, 1.286.000 euros, que en total se tradujeron en 2.796 ayudas de emergencia concedidas, y en ayudas familiares, 920.000 euros, que se tradujeron en 848 famili eh, ayudas familiares, eh, que no individuales, familiares, en este rescate ciudadano. Eso contrapone con... Con lo que dejamos prácticamente 2 millones en este último año ejecutados, en 2017 en ayuda de emergencia, ¿eh? en ese rescate ciudadano, con el último año de, de mandato eh, del anterior gobierno que prácticamente estaba el 50%. Un millón de euros, nosotros, o bueno, en este 2017 hemos empleado 2 millones de euros para ese rescate y esa, esa forma de ayudar a la ciudadanía. Dentro también, otra medida creo importante de este gobierno fue la Oficina de Defensa de la Vivienda, que actualmente ya ha atendido... ...a más de 2.000 ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad... ...ayudándoles a parar esos desahucios... ...a buscar la alternativa habitacional... ...en un momento duro, en un momento duro... ...que hemos pasado desde el 2015... ...y convirtiéndonos en una ciudad que ya... ...como ha dicho Alba... ...pues bueno, que, que podemos decir... que ...todavía evidentemente tenemos... ...muchas tareas que realizar... ...pero evidentemente vamos por buen camino... ...porque somos de las ciudades de toda España... ...donde más se ha bajado el número de desahucios... ...y que estamos a la cabeza en ese ranking... De, de, ...de frenar esta, esta tragedia y esta lacra... ...que hay social. Dentro, de, dentro de servicios sociales... ...una parte también indispensable... ...son los colectivos y las entidades sociales... ...que sin duda... ...pues están haciendo una labor encomiable... ...que llegan a, a situaciones... ...y llegan a realizar trabajos... Que, ...que esta entidad local no puede... Y, ...y desde las entidades sociales... ...pues bueno, para empezar... eternamente agradecidos... ...porque están haciendo ese trabajo encomiable... Y, y nosotros desde, el, desde la delegación hemos aumentado ¿no? hemos aumentado considerablemente esa ayuda, ese aporte económico indispensable que necesitan a estas entidades, situando prácticamente en este 2018 498.000 euros en, en, en convenios y en las diferentes subvenciones, en la convocatoria de subvenciones, partiendo en 2015 de prácticamente 100.000 euros menos, que son 398.000 euros. Entonces, yo creo que ahí también estamos avanzando, ahí también estamos aportando, estamos coordinándonos. Un ejemplo de, de esa coordinación puede ser la Resco Habita, ¿eh? que también funciona desde que comenzó este, este mandato y que hoy en día pues podemos tener pues, bueno, mejores protocolos de sincronización y coordinación con las diferentes entidades como Proliberta, ADEA, Cáritas o Cruz Roja, ...para el sin hogarismo, esa es lacra que también nos no azota... ...que hemos puesto en valor un nuevo pliego en la casa de acogida... ...durante este último año donde la ola de calor y la ola de frío... ...se activan automáticamente, mejoramos el servicio a las personas... ...y lo mejoramos también con algo que hace pocos días... ...estábamos también ahí en la Plaza de Argentina haciendo un pequeño balance... ¿no? ...con esa unidad móvil eh, diurna que, que trabaja con las personas sin hogar... en una forma de intervención directa y donde estamos... ...pues bueno, pues teniendo la verdad que unos resultados bastante favorable y un resultado bueno, eh, considerablemente muy positivo en el tiempo que llevamos ¿no? con una intervención de 72 personas con, bueno, dando dando y, to y tomando el pulso a, a esta cuestión que la verdad es eh, otra de las lacras que azotan, eh, pues con bueno, este estado de bienestar lamentablemente pues con los gobiernos del Partido Popular pues ha ido desmantelando y afortunadamente pues, pues aquí en Córdoba estamos trabajando para que eso no pase y bueno, otro otro pilar de servicios sociales, evidentemente, en esa política de cuidado, la ayuda a domicilio. Sabéis que, que se empezó el mandato. Izquierda Unida eh, creo que tiene una firme voluntad de que la ayuda a domicilio y el servicio de ayuda a domicilio pues, se, se aplique desde, desde la entidad local, que sea municipal, que sea público, como no es una cuestión baladí ¿eh? Eh, este servicio y además, bueno, Izquierda Unida tiene su historia y su la historia, pues hasta se cosas en de bien por saber si decir, hemos defendido siempre a la empresa pública, creemos que la empresa pública es la mejor manera de gestionar cualquier servicio y, y cómo no va a ser este al cuidado de nuestros mayores, ¿no? Una sociedad que se valga tiene que, que tener en cuenta el cuidado a sus pequeños y el cuidado a sus mayores. Entonces, donde mejor en manos va a estar el servicio de ayuda de siempre va a ser desde lo público y en eso, en esa tarea estamos empeñados, ¿no? Y en esa tarea, pues hemos lanzado un nuevo pliego, ¿eh?, que, que bueno, que está a punto de, de adjudicarse ya en este mes, donde bueno, pues trae un nuevo servicio gratuito de dos limpiezas al año, ¿no? Trae también un banco de recursos, ¿eh? con camas articuladas, grúas, sillas, duchas, eh, que se facilitará gratuitamente a las personas en el trae prestaciones complementarias gratuitas, como 75 personas al mes se, se benefician beneficiarán disculpadas cada mes de servicios de peluquería y podología eh, para el corte de uñas. Eh, también vamos a, bueno, evidentemente se mejoran las condiciones laborales de, de las trabajadoras que prestan este servicio con un aumento por hora de 7,68 a 7,72 por hora. Eh, también, bueno, pues se hace un programa obligatorio de formación para estas trabajadoras y también se implementan las medidas de seguridad que era otro talón de aquí. ¿eh? De, de este servicio que se estaba prestando yo creo que ese nuevo pliego trae todas estas nuevas medidas que, que bueno, que estamos trabajando y que va a mejorar y luego, pues bueno, pues también tenemos eh, ¿sabes? la comisión de estudio de ayuda a domicilio de la gestión que bueno, que esperemos en breve antes de, de agosto, pues lo tengamos ya eh, por lo menos la comisión vista para verlo en pleno y que bueno, que va por buen camino que va por buen camino dentro de los objetivos que se ha marcado este grupo político que ha hecho entonces, bueno, todavía esto está en fase de discusión y de terminarlo, pero va por buen camino. Y bueno, y por último también, eh, un poco para no alargarme, eh, en ese cuidado a los mayores tenemos que decir que actualmente, tanto con el servicio de ayuda a domicilio como eh, la comida, sabes que también tenemos el servicio de comida a domicilio, pues en este 2017 eh, hemos establecido un, una intervención con ciudadanos y de 3.893 personas. Hemos estado ayudando, interviniendo a 3.893 personas. Venimos de un 2015 con 2.018 personas, pues prácticamente hemos casi 1.800 personas más en este tercer año de mandato, que creo que también cumple con crecer ese seguir apoyando, seguir poniendo a las personas en el centro de la política. Eh, la delegación de cooperación, bueno, es una de las más exigentes, que <risa> que realmente en este ayuntamiento. El año pasado tuvimos un 97,6 de ejecución presupuestaria. Lo que da un, eh, luego objetivamente es de las delegaciones que mejor funcionan en este ayuntamiento, además, es book insignia no solo es... en esta ciudad, sino un referente para el Estado, la cooperación de este ayuntamiento. Y bueno, tenemos un reto que sabéis que es llegar al 07, actualmente estamos en el 055 y esperemos cumplirlo. Y en este último año, año de mandato, pues a partir de 2019, cumplamos con ese 07, que es el gran reto que tenemos por parte de, de este área pero por lo demás yo creo que hay muy buena sintonía con las entidades y muy buen trabajo por parte de... De este tipo de gobierno. Como sabéis, desde la delegación de infraestructura voy a intentar hacer una síntesis rápida. Lo que las responsabilidades que, que tiene Izquierda Unida conmigo a la cabeza, como sabéis, es infraestructura, medio ambiente y el Ingema, el Instituto de Gestión Municipal. Así que rápidamente, os hago una foto de todo lo que hemos hecho este año, porque además la habéis dado seguimiento puntual desde el minuto uno. Así que vamos a hacer un poco hincapié en, la, en, cuestiones, en las cuestiones más importantes. Para nosotros y para nosotras, Mi Barrio es Córdoba es un eje, una forma de hacer las cosas, una forma no solo de gestionarlas, sino de hacer política en los barrios, de construir ciudad con la gente y de hacer que la gente ponga las prioridades encima de la mesa y también que revise los proyectos para que sean los usos los que ellos y ellas hacen todos los días de, de las calles, de las plazas y de los jardines, los que pongan encima de la mesa cómo tenemos que diseñar esta ciudad. Eh, han sido 13 millones de euros hasta este momento comprometidos en mi barrio Córdoba. Estamos ya sacando a contratación el, el presupuesto del 2018 y creemos que es muy importante, sobre todo, que hayamos puesto en el centro la gente y con ese enfoque de género, como decíamos, de que las personas participen desde el minuto uno, no solo en la elección, sino que la comisión de obra, que es como lo llamamos a, a la forma de participar a partir de los consejos de distrito, ...haga también esos diseños y también colabore en la propia ejecución... ...y hemos ido un poquito más allá incluso este año... ...hemos sacado la explicación de los proyectos a la calle... ...haciendo asamblea eh, ciudadana y por ejemplo, sin ir más lejos... ...y por daros un dato, la de Manuel Sagrado... ...que se, que se celebró el otro día, hace un par de semanas... Tuvo mmm, 50 personas opinando sobre el borrador del proyecto. Así queremos hacer las cosas y así queremos también que la gente se empodere del de, de plan de ciudad de Mi Barrio Córdoba. Hacemos también pedagogía desde ese proyecto, porque mmm, siempre es una lucha eh, ciudadana, eh, el aparcamiento, que entendemos que es un problema en esta ciudad... Pero esa pedagogía que hacemos todos los días hace que la gente también entienda que no solo es necesario buscar aparcamiento y que los coches ocupen su sitio, no puede ser de otra manera, sino también el, la arboleda y generar corredores verdes. Eh, creemos que hemos por lo menos intentado que eso se ponga en el debate de todos esos proyectos y creemos también que esa pedagogía ha sido muy importante en los barrios. El plan de mantenimiento de firme ha sumado entre los tres años, el compromiso de los tres años va a ser aproximadamente 1,9 millones de euros. ...pero como punto de inflexión con respecto a la forma de, de realizarlo eh, por el Gobierno anterior... ...lo que hemos puesto en el centro de ese plan de mantenimiento de firme ha sido la accesibilidad... ...y no solo solucionamos los problemas y los baches de las zonas por donde circulan los coches... ...sino también hacemos mucho más fácil la vida a las personas especialmente las que tienen movilidad reducida... ...o las personas mayores que como sabéis son muchas en nuestra ciudad. Recuperamos también eh, el mantenimiento de las zonas infantiles que, como sabéis, en 2013 hubo un informe en el que incluso se recomendaba su cierre. Hemos duplicado el presupuesto de mantenimiento y poquito a poco vamos alcanzando la inversión para recuperar y para ponerlos en el mismo estado que estaban en el 2011, después de un periodo de falta de mantenimiento bastante dramático. Con el plan de eficiencia energética... Eh, lo que vamos a, a llegar a culminar son una inversión de aproximadamente unos 7,9 millones de euros que provocarán en este ayuntamiento un dato importantísimo de ahorro, aproximadamente unos 4 millones de euros. Si bien es verdad que estamos preocupados eh, por, la, por la, parte de la última fase de contratación del Jessica y de eso si queréis, del Jessica que como sabéis eran 4 millones que conseguimos con un préstamo a 0% de interés y con 4 años de carencia. Eh, comentaros también que desde la gestión pública y de la misma forma que se está haciendo en la, en la ayuda a domicilio, pusimos también una, en marcha una comisión plenaria que de lo que trata es de revertir el, eh, lo que tenemos privatizado hacia lo público. Estamos culminando ya la memoria y muy pronto tendrán eh, todos los cordobeses y las cordobesas lo, los resultados. Creemos que sigue siendo y creemos que podemos demostrar que se es más eficaz y más eficiente desde lo público, especialmente en servicios esenciales como jardines, como alumbrado o como el mantenimiento en general de esta ciudad. Con respecto a medio ambiente, no nos ha dado ningún reparo en decir abiertamente que esta ciudad es una de las más contaminadas de… de ...del Estado español, como sabéis, es la quinta. Hemos puesto en marcha un plan eh, estratégico de calidad del aire... Con, todo, ...con el consenso de todas las delegaciones que participan en, en ese plan, desde movilidad a organismos como la gerencia... ...o, como, o empresas como Aucorsa. Hemos sacado una batería de medidas que estamos seguros que vamos a poder empezar a implementar. Algunas de ellas ya las estamos llevando a cabo, como la reducción de velocidad en algunas vías principales, véase Arco de la Frontera o véase, por ejemplo, eh, Virgen eh, de Linares, en fin, diferentes... Eh, ...acciones que ya se están implementando... ...hemos consensuado y estamos consensuando un plan estratégico... ...de adaptación al cambio climático adelantándonos incluso a la ley... ...todo eso lo estamos haciendo en el marco del, del, Consejo, de, de, del Consejo Municipal... ...de Medio Ambiente que como sabéis cambiamos el reglamento al principio del mandato... ...y ahora mismo tiene una participación amplísima especialmente de los colectivos... ¿Qué saben más de medio ambiente en esta ciudad? Pusimos en marcha y todo eso lo desarrollamos alrededor de ese espacio que también recuperamos, que es el Centro de Educación Ambiental. Y hay un proyecto absolutamente nuevo en el que estamos siendo referentes a nivel andaluz y que nos llaman para cualquier tipo de evento a nivel también eh, nacional, que es el Pacto de Milán. Estamos intentando cambiar esas políticas alimentarias y creemos que las acciones que estamos llevando a cabo, sobre todo porque tenemos además una mesa de, de gobernanza en la que participan tanto los colectivos como las distintas delegaciones, organismos y empresas municipales, está haciendo ahí un grandísimo papel. Y por otro lado del INGEMA, decir básicamente que hemos cambiado, el, el modelo que, se, que, que empezaba a implementar el PP, que es tener el Jardín Botánico como un espacio de feria y festejos, básicamente, a un espacio de conocimiento. Hemos vuelto a recuperar, a, a recuperar ese espacio como espacio de conocimiento. Y, por otro lado, en la ciudad de los niños eh, y las niñas, eh, lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un proyecto muy bonito con la universidad y con diferentes frentes, eh, centros educativos de esta ciudad para convertirlo. En un espacio educativo, como decíamos, ¿no? Se llama Aprender Jugando, como todos ustedes saben. Y después de 11 años eh, hemos puesto una pica en Flandes porque hacía mucho tiempo que no se invertía en la ciudad de los niños y las niñas. Y también vamos a reconvertir ese espacio eh, alrededor también del proyecto Aprender Jugando. Y para terminar el hecho, nosotros y nosotras, los cuatro que estamos aquí, bueno, pues somos la cara pública del grupo, pero detrás de nosotros y de nosotras hay una organización que es la que permite que nosotros desarrollemos estas políticas con las que se trabaja de manera coordinada absolutamente y un grupo ahí que son compañeros y compañeras que están ahí todos los días trabajando, que no se ven, pero que, que trabajan como mínimo igual que nosotros y nosotras y le queremos dar las gracias públicamente por el trabajo que se pegan todos los días. Más cosas? No vaya a preguntar nada, qué bien. Sí, no, bueno, pero sí, si no nos las hace tiempo, Se escucho. llama, se llama broma. <risa> se <risa> llama broma. <risa> ¿Qué <estoy chupando> ahí? <risa> Yo no estoy para vamos, que ni soy el maestro ni. Ni estamos, eh, aunque estemos en época de evaluación, no creo que eso sea nuestra tarea, ¿no? Es la gente la que tiene que, que valorarla más que nosotros y que nosotras. Yo que le voy a decir que estoy todos los días, igual que ella, trabajando, intentando hacer lo mejor por esta ciudad. Pero no, yo, yo por lo menos no soy capaz de decir, de dar una nota que luego ese a partir de ahí salen muchas interpretaciones y, y titulares. Yo prefiero hablar del trabajo que hacemos. Una cosa, en el apartado de autocrítica, ¿qué es lo que más. Mm, o sea, habéis dejado de hacer o qué creéis que, que se acaban trabajado menos, ¿Qué creéis que, que habéis fallado dentro Bueno, la primera cosa que no nos gusta es que somos cuatro, y nos gustaría ser quince. Y entonces, pues, eso no es una autocrítica, eso ahora mismo es eh, algo que no podemos arreglar, ¿no? Pero. Bueno, yo voy a dar mi opinión, que también, bueno, pues la llevamos hablando desde mucho... Nosotros nos reunimos los lunes, todos los lunes a las 4 de la tarde y siempre coincidimos en algunas líneas que son comunes, ¿no? En, en los debates que tenemos porque nos afectan a todas las delegaciones que tenemos. Es evidente una cosa que nosotros estamos gobernando con la legislación que terminó Zapatero y que siguió de manera más dura eh, Rajoy, ¿no? Y el Partido Popular, la modificación del artículo 155... La ley de techo presupuestario, la reforma de la administración local o la tasa de reposición es una maquinaria de legislativa absolutamente bien engrasada para que eh, los ayuntamientos cada vez tengan menos recursos desde el punto de vista de los funcionarios de las funcionarias que trabajan en ellos y que haya un camino hacia la privatización, un camino hacia la privatización que como en el caso del Ayuntamiento de Córdoba no vamos a ir más lejos, eh, pues derivó en unos años muy duros de corrupción en este país no Digo como en el caso del Ayuntamiento de Córdoba No porque se diera ni se haya demostrado ningún caso Que no es verdad Pero sí es verdad que bueno Que una persona que se llamaba como yo Que se llama Pedro García Pues fue detenida en el AVE Cuando iba a reunirse con San Antonio Nieto El día que iba a reunirse con San Antonio Nieto Y era la cabeza visible de la trama pública Por poner un ejemplo, ¿no? uno de los grandes cerebros de la pública. por pues eso es lo que trae las privatizaciones. En Córdoba, si no llega a Izquierda Unida y Amparo Pernici a, a la delegación de infraestructura, ese tal Pedro García hubiera, hubiera conseguido privatizar desde Madrid el servicio de alumbrado público en Córdoba y hubiera traído bueno, pues lo que tra llevó a todos los ayuntamientos, casos ¿no? de eh, corrupción. ¿no? Esa trama legislativa que llevaba... A, a, bueno, pues a, a las privatizaciones y a los efectos y consecuencias que os he contado han hecho que también se noten en el Ayuntamiento de Córdoba es decir, esa trama legislativa ha hecho que hoy no tengamos personal para desarrollar todas las políticas como nosotros nos gustaría sobre todo personal, o sea, funcionarios y funcionarias que nos permitan hacer políticas progresistas de mantenimiento de lo público, de sostenimiento de lo público y de capacidad para gestionar lo público ...eso es una estrategia de la derecha, del neoliberalismo y del capitalismo... ...que ha hecho muchos países y que en España está bastante consolidada... ...nosotros esperamos que el nuevo presidente del gobierno... ...el nuevo consejo de ministros y de ministras... ...pues sea capaz de arreglar y de solucionar este problema... ...que tenemos los ayuntamientos, hasta ahora no ha habido ninguna, ninguna luz... Que no, haya, ...que no haya podido ver eso, pero eso es una realidad... ...y eso hace que, por ejemplo... El hecho de que bueno pues no tengamos personal, que la delegación personal no, de personal no haya dado todo lo que nosotros esperábamos y nosotras esperábamos, pues que también tengamos muchos proyectos retrasados en, desde el punto de vista de la gestión de lo que son las contrataciones. ¿no? Eh, hay proyectos que llevan enquistado muchísimo tiempo y que bueno pues a veces mm, nuestros compañeros y compañeras tienen que estar continuamente preguntando dónde están, cómo están, en qué situación están, si falta algún papel, y tal, porque luego hay una acumulación muy grande de proyectos en la gestión. Yo creo que desde el punto de vista de la autocrítica, eh, fundamentalmente es que necesitamos más personal para gestionar lo público y que necesitamos desatascar eh, desde el punto de vista de la cantidad de contratos que tenemos ahí y que… ...y que tenemos que hacerlo. Igualmente, haciendo autocrítica, ¿no? Nos puede pasar en la gerencia de urbanismo con licencias, ¿no? Por ejemplo, que es algo que se ha hecho, aunque ya he demostrado que en otros ayuntamientos... ...no lo voy a volver a repetir, se tardan más en dar licencias o se daban más licencias... ...se han dado más licencias en 2017 que en el 2014-2015, aunque no fuera un escándalo... Eh, ...mientras gobernaba el PP, cosa que me resulta curioso. Eh, pero si tuviéramos más personal, evidentemente lo haríamos así... Nosotros tenemos 45 personas menos en la gerencia de urbanismo, 45, de 2011 a 2015. Y evidentemente eh, eso um, es algo que merma las posibilidades, que además cuando hay informes que te dicen desde, lo, desde la parte de los habilitados nacionales que solo pueden ser funcionarios los que hagan ciertas gestiones, ya que no es que no se pueda privatizar, es que personal laboral no puede realizar ciertas gestiones pública en la administración, ¿no? O sea, perdón, de, de la gestión de la administración pública. O sea, pues una pescadilla que al final se acaba mordiendo la cola, ¿no? Si no tenemos personal, no tenemos funcionarios, no podemos sacar funcionarios, pues evidentemente hay muchos procesos en la gestión que están parados. Que evidentemente somos dos partidos y que evidentemente si nosotros gobernáramos la otra parte, lo haríamos de otra manera, pues yo creo que eso... No hay que ver nada más que el día a día para saber que nosotros con nuestros errores y con nuestros aciertos gestionamos de otra manera. Todas las todas las, todas las las acciones de gobierno son mejorables. Todas. Desde la alcaldesa al último delegado que lleve la última delegación. Evidentemente, yo se lo voy a volver a repetir. Si nosotros ya lleváramos gestión, lo haríamos seguramente de otra manera. Alba ha sido delegada de gestión. Seguramente lo haría de otra manera, porque eso va muy en, en las personas que dirijamos, ¿no? A, desde el punto de vista político, ¿no? Si Izquierda Unida lo hubiera gestionado... Personal y gestión, quizás lo hubiéramos llevado de otra manera, o seguro lo hubiéramos llevado de otra manera, eh, también con nuestros aciertos y con nuestros errores. Pero no es, usted lo ha dejado caer así, como si no importase, ¿no? como si es obvio que no, no, pero es que es que eso es el gran problema que tiene el ayuntamiento en la administración más cercana. Yo no me reúno ni a Amparo, ni a los compañeros, sobre todo los que nos reunimos continuamente con asociaciones de vecinos, con el Consejo Movimiento con los que estamos en el día a día de la gestión, pocas veces, pues vamos a preguntarle al consejero, vamos a preguntarle al... No, no, eso no pasa en las reuniones. Siempre vamos a preguntarle al consejero, al delegado, a ver si viene... Y sin embargo, la administración más cercana, la que menos capacidad está teniendo de gestionar la vida pública. Y eso es una realidad, no es obvio y se queda así. No, es que las leyes que ha hecho el Estado, pues están mermando la capacidad de gestionar que tenemos en los ayuntamientos, que es la administración más cercana, que es a la que el ciudadano, la ciudadana, rápidamente pues se se acerca. <coughs> que evidentemente hay cuestiones en la gestión de otras delegaciones que nosotros hay, hayamos hecho de otra manera. Se lo voy a volver a repetir. Sí. ¿Y el Uh -huh. Son cuatro millones, había uno que ya se había materializado uh -huh. Uno, doscientos. Uno, doscientos. 2800 dos ochocientos. ¿En qué situación está Pues ahora mismo, si alguien me da la alegría de que están publicados en el BOE, para mí será una alegría, sinceramente. En, bueno, el en, el BOE, <risa> en el BOE. En el BOE, efectivamente. En el BOE. En el BOE. Sí, sí. Será una alegría. Eh, y donde, muy sea, donde, donde sea, que lo donde Donde quiera que sea. en el BOPE, en cualquier caso. Pero sí sería una... Porque, bueno, llevamos... Desde, de, infra, de infraestructura salieron en noviembre esos no Es verdad que ha cambiado la ley de contratación y es verdad que han tenido que cambiar los pliegos y todo, todo... <coughs> seguramente tendrá una justificación cierta, pero la, la verdad es que... Estamos empezándonos a preocupar por el tiempo de ejecución, que son cuatro meses. Y eso es lo que hay que hacer, ejecutarlo en Alba, di tú algo que estás deseando de decir. No. Bueno, yo me gustaría en eso de que la gestión ha sido buena o mala. Bueno, todo eso tiene dentro de, la reta, de, la, de lo que se puede relativizar, pero ¿de dónde veníamos, no? Eh, ...los cuatro años anteriores, que ahí es donde tenemos que partir. Eh, ¿Cuál es el resumen que hacía eh, José Antonio Nieto o que hace Bellido, que fue el número uno de ese gobierno eh, cuando hacía estos, estos balances? ¿no? Yo creo que eso, a lo mejor hay que recordar esa rueda de prensa, sacarla del cajón y ver cuáles fueron los grandes proyectos urbanísticos que desarrollaron... ¿Cuál fue el mantenimiento de las empresas públicas? ¿Cómo se hicieron y qué se hizo las empresas públicas? ¿Cómo desarrollaron, cómo gestionaron exclusivamente la infraestructura eh, elementos de privatizadores en las mismas? Bueno, de medio ambiente o de cooperación, no voy a hablar porque eso fueron cuatro años eh, en, en, en blanco por decir de alguna manera, eso de dónde venimos y hacia, y hacia dónde vamos después de estos tres años. ¿no? Yo creo que esa, eso se hará al final y cómo tendremos que eh, hacer ese balance también comparativo con las gestiones que, que se hicieron. Eh, por lo tanto, todavía falta, mucho, falta un año completo para ver cómo, qué, cuáles son los proyectos que tenemos delante. pero ya hay cosas que son evidentes. La cantidad de inversión pública que se ha hecho, de mejora, de barrios en la ciudad, ese equilibrio que se ha hecho entre los barrios donde las mayores obras urbanísticas las tenemos en Villarrubia, por ejemplo, con la nueva eh, urbanización que se basa del polígono de la Azucarera, eh, la Ronda Norte, que es justo en la otra punta, eh, mm, aspectos del punto de vista urbanístico, como decía, tras Sierra, Avenida Barcelona, el, o el Parque del Canal, o el Parque de Levante, que es en un barrio un, evidentemente eh, de ...muy poblado como es el barrio de Fátima... ...que es donde fundamentalmente pilla... ...o todas las obras de equilibrio y reequilibrio... ...de la ciudad que se han hecho desde mi barrio Córdoba... Eh, a, Independientemente de todas las cuestiones que ya se ha hablado del mantenimiento del medio ambiente, todo lo que ha supuesto eh, los diferentes cambios y inversiones millonarias en, en eficiencia energética, todo lo que ha hecho la recuperación desde la recuperación de la cooperación internacional, algo tan importante del punto de vista para esta ciudad. O, y termino con esto, lo que supone construir la ciudad colectivamente, la recuperación de la participación ciudadana la recuperación de los órganos de dirección del Consejo del Movimiento Ciudadano, la recuperación de todo lo que hemos hecho, todos estos cuatro que estamos hoy, estas cuatro que estamos aquí sentados, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en colaboración y en cooperación y en coordinación con la gente, con la gente que está organizada, con la gente que va a los consejos de distrito, con la gente que representa a las asociaciones de vecinos, que representa al el Consejo del Movimiento Ciudadano y que lo hemos hecho en común, eh, para poder mejorar la ciudad. Más allá de todos los aspectos, que podíamos estar aquí muchísimas horas eh, hablando, pues imaginaros, ¿no?, de, de las cosas concretas, más allá de eso, nosotros estamos muy orgullosos de cómo hemos construido la ciudad, en el caso de servicios sociales, con los colectivos, la recuperación de los consejos municipales que se ha hecho, pues yo creo que eso es lo que hay lo que, hay que eh, poner en valor, más allá de cuando hagamos ese gran balance, ¿no? que esta ciudad... En El gobierno del Partido Popular de Bellido no tenía modelo de ciudad. Y lo que hacían, lo hacían de manera unilateral, exclusivamente, porque ellos tenían una mayoría absoluta de 16 concejales y le permitió a de esas deshacer en función de sus intereses políticos que iban muy determinados con unos intereses eh, colectivos de élite económica en esta ciudad. Yo cuento un ejemplo, una anécdota, así si la ponéis alguna vez, que es que en cuatro años se puso una sanción de veladores una Eso de Anchas castillas pues ancha en la calle, ¿no? Y crecieron exponencialmente. ¿No? Fue la caro, evidentemente, si uno no ordena el espacio público, pues eh, le faltó poner un velador en el caballo de las tendillas, dentro de la fuente, porque si, desde luego, si sigue, lo ponen. Entonces, mmm, igual que otras alianzas con otras partes de la élite económica de esta ciudad que le permitían construir la ciudad exclusivamente con esa élite. <risa> Pero quería saber su valoración como edil de turismo de los datos que publicó el email el viernes. Hasta mayo la caída de visitar alojados en hoteles y hostales fue de un 7,4% y la caída de transportaciones fue de un 4%. Quería saber cómo valora esos datos en su condición de edil de turismo. Bueno, no recuerdo que nunca me lo hubieras preguntado cuando esos datos eran magníficos, pero esa también es. Eh, voy a contestarlo de la misma forma que contestaba antes para mí los datos no son tan importantes porque son tremendamente relativos te puedo dar si quieres la entrada a la arcasa o la entrada a algunos eso es en la, en la comparativa hoy tenemos realidades que tenemos que afrontar de manera diferente eh, hay miles de viviendas turísticas que no cuentan, que no cuentan en ninguna estadística de ningún sitio. Todas cosas porque eh, no pueden contar porque se hacen absolutamente de manera de manera ilegal. Y se está luchando, yo espero que el Gobierno de España, ha dicho, no el presidente ya ha anunciado que se va a intentar ir regularizando toda esta problemática que hay, que no es exclusiva de Córdoba, pero que en Córdoba os digo que está influyendo más que en otro, que en otras ciudades y que eso hace que los datos sean diferentes. no Hoy es que tenemos pues prácticamente 3.000 viviendas turísticas que no prácticamente no tenemos ningún dato para saber cuánta gente duerme en esas viviendas turísticas y cuánto tiempo, porque es que no, no concuerdan los datos ni que nos dan la hostelería ni que nos dan la entrada a las casas, por ejemplo, con la con la de pernoctaciones. ¿no? Por lo tanto, los datos esos son extremadamente relativos. Lo mismo que decía antes, cuando eran... Muy bueno, lo digo ahora, que, que salen malos. ¿no? Bueno, supuestamente malos. no les preocupa que, por ejemplo, en España, por ejemplo, en España se esté manteniendo, o en la si se está manteniendo, ese, eh, esos turistas alojados en el y estable, y aquí estemos alojados? Es que los datos son relativos. Los datos de, que se hacen a nivel nacional o a nivel del Estado son diferentes a cómo se concretan a nivel de ciudades. Y a la Diputación, se si te olvida. Y a la Diputación, que no lo te puedo a la Diputación, medidas de promoción. A su no se está haciendo una adecuada política en ese sentido por parte de, de las administraciones que parece que está aceptada esta reclamación de la Diputación de y todo. Nosotros hemos aumentado la promoción de la ciudad en relación a los cuatro años anteriores, pero en cualquier caso, eso lo debatiremos en el Consejo Asesor de Turismo, que es donde estamos todos y todas representados y donde se tienen que dar esos debates. Nosotros consideramos que hemos hecho una promoción correcta. Cuando termine el mandato lo vemos. Por cierto, culpa mía no es que llueva todo el invierno, es, no digo por algún artículo que...